el manco de turno haciendo el manco ¿vale? Eh, había puesto los FPS muy altos y este ordenador no da ¿vale? Estoy, estoy en mi casa ¿vale? aquí pone quién soy, lo voy a poner en postproducción yo soy Íñigo, hola ¿qué tal eh, estamos en mi casa estamos de super servicios mínimos todo el mundo se ha ido de vacaciones pero bueno como estábamos haciendo un stream por semana y he dicho pues esta semana podemos hacer algo eh, así que pues em... Hola, si sí, me está viendo alguien, me está viendo alguien, me está viendo alguien, me escuchan, me oyen, me sienten. Si está alguien aquí, que por favor se comunique, comuníquense y escriban en el chat, que es muy bonito. Es más triste de pedir, pero es más triste de robar. Eh, puedo decir muchas tonterías. Vale. Estoy agachado utilizando el ratón. Es que tengo el ordenador a tomar por culo. Eh, así que nada. Hay... Hay personas humanas viéndome. No, parece que no. Bueno. Si hay alguien viéndome, que se comunique, por favor. Que no me deje solo. En cualquier caso. Vamos a jugar al Mario Kart. ¿Vale? Al Mario Kart 8. Eh, lo voy a poner ya en... Pantalla, yo creo que está todo bien Todo correcto Ahí estoy viendo que está todo correcto Se me ha quedado uh, colgado Estoy aquí porque ahí abajo ahí abajo perdón eh, Va a aparecer eh, En número vueltas Entonces a veces no veréis la salida Porque se pone aquí pero... Eh, Nada, pero vamos a echar unas partidas eh, Voy a subir un poquito el volumen de la tela A ver si no interrumpe El, el micrófono y si no pilla todo mal, eh, y vamos a echar unas partidas online, sin más, eh, para divertirnos un poco más. Eh, regional, mm, tengo una puntuación en no lo sabes, de 1660. O sea que se ha producido un error de conexión. <risa> vamos bien, me da a yo. Ahora no, voy a intentarlo. Establishing de conexión. Hola, Gaiska. Buenas tardes. ¿Qué tal estamos? Eh, te cabrón, sigo de vacaciones también. Está en el chat, pero sigo de vacaciones. Así que creo que no me está viendo. Así que. Mm, te odio, Gaiska. A mí me tocan las vacaciones también en, en algún momento. Así que. En tres semanas, de hecho. Eh, vamos a empezar como espectadores. Qué bien. Pista real de Nintendo 64. Tiri, uh, tiri, ¿Qué dice? No Venga, el eh, maribar, quítame esto. Eso. Dice: wow, Vengo a saludar y me pido en breves. Te estoy viendo esporádico. Joder, de verdad. Eh, me voy a poner. en pantalla completa mi vídeo. Bueno, vamos a darle duro. Eh, la semana que viene volváis a este Excelso canal Así que eh, Le tendremos prontico Va con un poco de delay El que? El audio con el vídeo, el vídeo con el audio Todo con todo El chat Habría que mirar de nuevo los delay A ver, es imposible que no vaya eh, Que no vaya Con retardo Y esto es un apaño putre, eh. O sea es decir, cuando tenemos aquí, aquí puestos ahí, los ladrillicos funciona, funciona mucho mejor y se ve mucho mejor El stream va con delay A ver, si estás cogiendo de referencia el chat Claro que va con delay porque, en fin, hay que enviarlo de alguna manera Entonces, pues bueno, eso suele pasar Pero aparte de eso, eh, denme un segundo que me están llevando Opa, que ya me toca a mí ni he elegido, o sea, ni he elegido, manda huevo lo mío. Venga, vamos a ir. Voy a mirar esa pantalla y me, y me bajo a porque realmente tengo que mirar a la tele. Vamos a ir. Cara del fino. Esto este no es una de mis. De mis Ah, sí, ya la recuerdo, no es una de mis pistas favoritas. Sí, sí. Este me lo he, me lo he jugado de arriba abajo, pero. Uf, ¡Qué pereza! Me gustan casi más las pistas pero Vamos a ir por aquí... Vamos a echarle un poquito de allá. Yo en realidad soy un manco, o sea... Voy, voy el 11... En fin... Ahora que lo veo, el hashtag tapa los... Los... Eh, los objetos... ¡Hasta luego, Aiska. Venga, un abrazo, un beso... ¡Hasta luego! Vamos a tirar un fantasmita fantasma no, no sé, no, no un hombre, eh. y vamos a ver algo de fuego, a ver si le de alguien vamos a por aquí, vamos allá. Eh, vamos ahí ahora es cuando nadie más me escribe en el chat y se queda ahí el chat clavado una hora porque antes sí lo teníamos para que se desapareciese pero ya no lo tenemos para que se desaparezca eh, lo cual pues depende creo que le voy a poner en plan que desaparezca en 5 minutos ¿Me ha desaparecido un objeto no he entendido nada si no ha aparecido el fantasma no he entendido nada el eh, eh, eh. Bueno, Bilbala ha hecho lo que ha podido con mi maniquismo la parte buena de ir el último es que te da muchos objetos. La parte mala es que vas último. <risa> Esa podría ser una frase para marcar, de verdad que sí. Vale. No me voy a salir de este pozo de la vida. En la live Y eso que se están peleando ahí delante, por no, no me da, no me da, no me da. A ver si consigo me da. De streamer es muy difícil Tienes que saber usar mucho Tu multitarea no, Bueno Bueno Bueno En fin No lo veis pero el de más arriba Tiene mil puntos Como Como compito yo contra eso Que quiero uh, Ruta del lazo Ruta del lazo estaba bien es como un circuito Que es como dentro de una casa eh, estaba bien eh, Tengo que Bloquear un contacto Dame un segundo. Es que me están llamando insistentemente Te estoy llamando Locamente Pero no sé cómo te lo voy a decir ¿Sí? Bloqueando un contacto en directo Un nuevo challenge eh, voy a usar El giroscopio, dice uno, muy bien <risa> Venga, ánimo No sé es por qué están tan activos con los mensajitos Mira, ha habido otro que ha votado por el mío Bueno, Aeropuerto Delfino a tope Aeropuerto Delfino a tope Por cierto, en algún rato estos Yo mm, pediré mi cena eh, Challenge pidiendo cena en directo Ojo Eh... Aeropuerto Soleado, no se llamaba Aeropuerto del fin, no se llamaba Aeropuerto Soleado, que he dicho. Vamos. Pediré mi cena y el stream va a ser un unboxing un, un de la cena al final. 3. 2. Ti ti ti, ti ti. Hay una señal aquí, justo aquí delante, que a mí siempre me parece el.. el logo del bebé Gura. Pero en realidad es como eh, aerolíneas Bilbala o algo así. O sea, es BBA pero como tiene una alta en medio, roja. En fin. Me gusta que Nintendo siempre ha hecho esto de copiar eh, marcas conocidas y meterlas por ahí en el, en el manicardo. En el Mario Kart, creo que empezaron a hacer eso en el Mario Kart 64, que por cierto tengo, no sé exactamente dónde, pero tengo. Va un poco de trompicones también porque le he puesto a la emisión 25 FPS, o sea que no es todo lo suave que debería ir. Pero bueno, estoy utilizando una captura, no he hablado de, de lo que estoy haciendo. ¿no? esto es una prueba, estoy utilizando una capturadora, que estoy viendo que igual para cosas así de menos importancia, estáticas y tal, puede servir, pero para esto no, principalmente porque mmm, es eh, bastante eh, cutronguilla, ha costado 20 euros, vale, o sea, quiero decir, si os vais a dedicar a esto, compraros una capturadora, de verdad. Acabo de tener un momento de estar fuera de mí. Estaba hablando sin pensar lo que decía. Una experiencia religiosa, voy a tener yo alguien aquí. Bueno. Vamos a loco. La gran mancada. Hashtag la gran mancada. Madre mía. Tenía un birbala que lo he tirado ahí a tope Birbala, más birbala. Quinto. No va a durar mucho. Bueno, desaparecí. Desaparecí. Oh, sí, me han dado un plátano. ¿Qué hago yo con un plátano. Y más si no sé por dónde ir. Noveno. ¿Alguien lo entiende? ¿Eh? En fin Vamos con más El chat ha quedado un poco paradete eh, Mina del Wario de la Wii Este circuito a mí me ha gustado mucho De hecho va a salir porque, porque el Mina del Wario es súper mítico súper mítico Está siendo más fluido que cuando he hecho pruebas, he hecho pruebas hace un rato y cargaba, tardaba más en que cargasen los, los circuitos y tal. Lo que no me gusta es que todos están en 150. ¡Ay! Ah, justo ha salido tierra de queso. <risa> Joder. Todos ponen mina de Wario y sale tierra de queso. Muy bien. You can't always get watch you one. Ay, tomadlo como Preferencia en la vida, niños Nunca podéis tener lo que queréis Bueno, no siempre Podéis tener lo que queréis Nunca, nunca tampoco o sea, Aunque tal y como está la vida Yo no me daría muchas esperanzas eh, Esto más que una tierra de queso Es un desierto de queso Pero Diría que El mapa del desierto de la huella Es muy parecido a esto. Obviamente estos están adaptados pues Los cartuchos están adaptados Como siempre Los circuitos retro son eh, Recuerdo a retro No son sé exactamente como ah, Y me voy con la delta No me ha servido para nada Para nada Vamos a poner el turbo para aquí Igual Bien. Aceptable Tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri. Está claro que aquí quien mueve los hilos es el Está, Está él y todo el mundo viene. A ver, estoy, estoy yo. Pero viene no nada. Me han dejado solo. Sí. Con mi triple me han dejado sí. solo. Voy a llorar. No, no me deja eh, Que nadie Me acuse de nada Que yo he dicho que soy un manco Y tengo el autogiro este Activado Y hay cosas que no me deja hacer el juego. que me deja meterme No, bueno, yo creo que No voy a prosperar hoy, eh tengo los ocho petos ¡Hala! ¿Los ocho objetos se fueron los ocho? Bueno. Taroe. Taroe. ¿Qué pasa qué Ah, no, vale. que ¡11! ¡Una maravilla! Y estoy perdiendo puntos Oiga De verdad que De verdad que esto no puede ser Señora, no puede ser ¿Qué tenemos? Vamos a coger el de A su Estaría bien que un perro no estuviese ladrando Al lado mío como si mmm, Le fuese la vida en ello Igual aprovecho para cerrar ventanas Y todo no, no tengo micro, hoy no tengo micro. Hoy. Bueno, no tengo micro, lo hago así como si tuviese el micro normalmente aquí, ¿no? Normalmente lo tengo aquí. Qué rostracho tengo. Hoy a pelo. Hoy vamos todo a pelo. Eh... En fin, viendo las puntuaciones, yo no sé qué hago aquí con todos estos. De hecho, creo que me voy a salir y voy a volver a entrar. Como vuelva a quedar 11. 11 o 10, no sé cuántos vamos. Ahora. Salgo y vuelvo a entrar, eh. Bueno, y más si me salto la... Si me pierdo la salida, pues no tengo. Creo que somos 11. Pues nada. 11... 10, 9, 8. Estadio Wario aguario. Ah, vale, aquí está bien. Aquí estos turbos. Que le dan su... ¿Qué? Ahí se quedan en medio. La sección obviamente es nueva, creo que no es un juego original de la plana. Porque este creo que es de la Linky. Creo que originalmente es de la Vamos por acá, vamos por allá. Bien, la cancha azul de la que yo me he apartado convenientemente porque no me corresponde ahí. Transfiérase a quien corresponda la concha azul Oiga, por la presente le solicito Yo intentando conectar con el público joven con palabras viejunas Como por la presente le solicito Soy un gran, de verdad Está mal que yo lo diga Porque está muy mal que yo lo diga Pero la verdad es que soy un no, gran no más mierdero Estrella Y última vuelta Vamos para allá tir, tir, tir, tir, tir, tir, tir, tiró. Del Bilba me ha apartado un poquito, pero un poco por medio Muy mal, muy mal, me ha apartado mal, o sea, la verdad es que me ha apartado bastante mal y vamos aquí. Y vamos Y vamos a hacer este de rape. A ver si consigo algo con el rape. El 11. Pero, pero, pero, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué Vamos a darle a esto. A ver si consigo algo. A ver si consigo algo. A ver si no consigo nada. El décimo. Oye, yo me voy a ir de esto y me voy a poner con, con, con otra. Eh, por cierto. Son las 9 menos 5 no sé qué ha he hecho ahí la cámara son las unos 5 y le voy a dar a B le voy a decir que quiero salir y voy a hacer el Comprando la cena Challenge Vamos a ver eh... Vamos a utilizar una plataforma de delivery que no sea Globo ni Uber Eats ni Deliveroo que se miran y vamos a pedir algo a un sitio así mm. disfruta de envío gratis en, en grandes marcas en agosto Telepizza Pension Company envío gratis ¿Cómo encuentro punto Quiero una pizza. Podéis votar en el chat, ¿eh? Yo lo lo apoyo. Quiero una pizza. Quiero una pizza. O quiero pollo. podría coger pollo no, pero quiero algo de un sitio que sea de aquí bueno, de aquí, de aquí. bueno, un sitio así como más local eh... bueno. creo que voy a repetir de algún sitio que haya que ella haya pedido hamburguesa o bocatas es una mala pregunta creo que me apetece hamburguesa vamos a coger hamburguesa vamos a coger vamos a coger unas patatas ¿Introduce el y vamos a coger una hamburguesa con pollo porque me gusta esta hamburguesa chico de verdad que uno es un hombre de tradición es que queréis que haga? Eh, patatas fritas y hamburguesa aquí no tengo como un menú o algo no. o sea que si se si me antoja una Coca-Cola la voy a tener. Bueno chicos, al dispendio que quieres que te diga. Por un día. Hamburguesa con patatas fritas y con algo. En fin, así es. Vamos a ver, lo antes posible. Lo dicho, este stream se va a terminar cuando lleguen los partidos. O sea, a eso os lo digo. 14,50, fritas Coca-Cola y hamburguesa muy bien hacemos el pedido que ya me han cobrado y curioso porque esta plataforma que seguro que la conocéis cobra antes de confirmar el restaurante el pedido como lo rechacen pues nada, gastos de cobro, Pablo del Palatro. Yo voy siempre con Mario y este coche me gusta, así que no hay nada más que hablar, señores y señoras y señoritas. Bueno sí, rápidamente, y señoritas también. Eh, no sea yo culpable de ninguna discriminación. Bueno, participamos en la siguiente carrera. Voy a cambiar rápidamente el chat. Vale, ahora el chat ha desaparecido. Ahora el chat solo se queda dos minutos. así pues bueno si no escribe nadie pues estoy aquí solo con tanto espacio a mi alrededor ¡Ti tiri tiri tiri tiri ay podría hacer spam en mis grupos habituales para es que tampoco ¿Cómo? tampoco está siendo un stream brillante este circuito todo el rato, este circuito, si es que es el mismo circuito todo el rato, por favor. Bueno, pues nada, me han confirmado que es muy bien todo. Mira de Wario, a ver si sale Mina de Wario. No me he fijado. Voy a poner mensajes de esto de... buena suerte. Yay. No me he fijado las puntuaciones de mis queridos rivales. Ha habido tres que han votado a la vez el mismo. Yo me temo que no va a salir mina de Wario. No hemos tenido Los, los mensajitos siempre entretienen la vida. Entretenimiento y tal. La Mari dice hola. Hola Mari, ¿qué tal? ¿Cómo lo dirás? La madre dice hola, aquí, ahí abajo. No, no ahí, sino ahí abajo. Pues si ha salido Mina de Wario pero en 150. Vamos a ver qué hacemos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué voy a hacer si yo... Bueno, esto ya está más equilibrado. O sea, no hay gente con 15.000 puntos. Vamos ahí Y... 3, 2, 1, vamos allá, he salido bastante, bastante mal, de hecho he salido de último venga niño, aunque viene de Wario te lo sabes Vamos allá, vamos a la izquierda Ojalá, eh. estoy arrastando un poco mal, un poco demasiado Me sobrará un poco de arranque, Venga, hecho. bien, vamos, allá. Bien, vamos allá. Vamos ahí, vamos ahí Venga. Adelante, carajo. Adelante. Oh, oh, uff. Uh. Mal todo, eh. Mal todo. Mal, mal Vamos Voy a poner aquí una conchita. Ah. No, no, la verdad que. La verdad que. Bastante escaso el tema. No, vamos a dar turbo, no, vamos a dar el turbo, más turbo, más turbo, turbo, turbo, turbo, turbo. joder. No, no les alcanzo, eh. No les alcanzo, no hay manera. Más turbo, más turbo. Ah, la. No. Pero ¿de dónde me viene la concha roja? Si yo pensaba que iba al último. ¿Qué es, ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver, a ver, a ver. Vamos a ver, a a Vamos a ver, a por todos. a ver, si os El iba ganando antes. ¿Por qué Vamos Ahora, ver, a a a ver, Vamos a ver, Vamos a ver, ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¡Ah, oh, pues van! Casi no te veo porque me he puesto el chat en pequeño. Pero aquí estamos. Eh... Intentando hacer algo. Joder, pero, pero la mancada La mancada del siglo, eh. O sea, esto es terrible. A ver, a por esta, por esta, por esta, por esta. ¡Paca! Ahí estamos. Bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien. bien, bien. A ver si termino. Séptimo. Bueno, séptimo. Séptimo, ni tan mal. Ni tan mal. Os voy a poner un poco más grandes. Ahí. Ni tan mal. No sé si he perdido puntos o los he ganado porque no lo he visto. Pero bueno, ni tan mal. Ay. Que... la de K. Estación Tilín Tolón. Ay. Trenes. Trenes. Always trenes. Siempre trenes. 1, 2, 3, 4, 5. Han elegido trenes. Ya, el de, de Donkey Kong estaba bien. El que está debajo mío, que no lo veis, es uno que ha elegido Donkey Kong. Ah, bueno, pero como los del, lado, los del lateral de ahí, yo también tengo el ojo, siempre ojo a Siempre. No por qué me estaba acordando yo ahora de bricomanía? Fíjate. ¿Por qué? Pues no sé. Pero, pero tiro tirorito, tirito, tirito, tirito. El otro día subieron la sintonía. Solo. <risa> Tendrá mil, como millones de, de visitas en los próximos meses. Canción de bricomanía. Ahí está. Venga. A esa. Ay, qué bonito. Qué bonita la estación de metro. Y. Vamos ahí. Tres. Dos. Vamos, vamos, vamos. Vámonos. Venga, buena salida. De Me cojo una caja de objetos porque a mí no me hace falta. Me tiran hacia el lado que bien, ah si sí, he cogido un objeto, como he cogido un objeto, no se sé. walvigi, walvigi must die, vamos a poner otros objetos por aquí aunque me acaban de ralentizar la vida y más pero bueno, vamos por aquí vamos por allá, vamos por allá, vamos por acá vamos para arriba, vamos para abajo, para los gordos, para el flacos ¿Cuántas tonterías puedo decir en directo? Por las mismas que han diferido, pero en diferido me las he dicho yo solo. Séptimo, bueno. Ya no pido, ¿no? Vamos a ver si puedo, ¿no? Es como si la planta piraña se tirase pedos. Pero los pedos están dan turno. ¡Qué bueno! ¡Tercero! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo estoy aquí? Bueno, así estoy. Así estoy. Que me pongo tercero y me comen por todas partes. Qué locura, qué locura de carrera, por favor. Madre mía, madre mía, de hermoso, el señor bendito. Madre mía, no sé por qué estoy usando un turbo. Vamos a la tiro a tope. Una concha, me, me trae. El fantasma me trae una concha, pero te hago yo con esto. Te hago yo con esto. Vamos a pasar por encima del tren. Me gusta pasar por encima. Bueno, en este caso por debajo del tren. Bueno, las conchas verdes no pueden ayudar por lo menos a protegerme. <ríe> me han dejado una concha verde. A ver si así, a ver si así, con la planta piraña, a ver si con la... No. Nada, no hay manera, no hay manera, que no hay manera. No hay manera. No hay forma, o sea, no hay forma humana de que yo recupere esto. ¿Cuánto me queda para mi cena, por favor? Por favor. 30 minutos, en teoría 30 minutos. Pista real. Esta era muy buena. En la Nintendo 64 no va a salir porque me van a poner el aeropuerto. Y yo no quiero el aeropuerto, quiero la pista real, por Dios. Nintendo, intercede por mí. Intercede por la iglesia. La pista real de la Nintendo 64 original era muy buena porque donde aparece el castillo eh, podías acceder en la versión de la.. De la Switch. Ya no Pero bueno ¿algo? Creo que tendríamos que jugar Un dobles de Mario Kart En, en nuestra maravillosa serie Culturizando eh, Culturalizando un Gen Z Venga Estoy del avioncito Estoy hartito del avioncito Hartito, hartito del avioncito Que no es uno, son varios, eh A ver si contáis cuántos aviones hay en este mapa. Queda contamos este de las salas abiertas es un tercero ese que pasa por ahí es un cuarto mis objetos desaparecen por algún motivo o es que no los estoy cogiendo no lo sé ese que viene de ahí es un quinto. Creo que muchos esos puntos desaparecen. No sé por qué. Ahí hay otro y otro más. Y otro más aquí en el lateral. Va, pero el del lateral se ve... Creo que he contado siete. No sé. No sé conducir y contar a ¿vale? <coughs> ahí. Y de hecho este también se lo debe a la cristalera, así que no. Ah, mira, y ese es uno diferente. Venga, el conchazo. La concha de la lora. Concha sumare, güey. Venga, vamos para allá, vamos para allá. Un objeto, un objeto lo puedes dar. No es porque he activado la estrella en medio del aire y no me sirve he para nada. Así que ni siquiera tengo enemigos cerca. De verdad que la estrella más desaprovechada de la historia de las estrellas. Desaprovechada. A ver, turbo. Vamos turbo. Vamos a turbo. Esto sale más turbo. no he cogido un objeto. De verdad que soy. Más turbo. Y aquí a la turbina. No va el turbo, sino la turbina. Tiki-tiki. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Vamos a... ¡Ah! ¡Víctor! ¡No! No sé cambiar de coche, ¿eh? Igual tengo que cambiar de coche. Ojalá un poquito más de gente. Ah, no. Bueno, un turbo para terminar igual. No levanto cabeza. No levanto cabeza, de verdad. Esto no puede ser. Esto es un sufrimiento. Esto es el sufrimiento del manco. El truco del manco no es el sufrimiento del manco. Es que yo, ¿por qué, ¿por qué hago yo esto? El circuito musical, me gustaba. Vamos a ver si hay más el circuito musical. Uno... Además están eligiendo Animal Crossing Pero no quiero Animal Crossing No quiero Animal Crossing A ver, ahora están pedidos? Tengo hambre, de verdad que tengo mucha hambre De verdad que estoy Agotado y tengo Y aquí otra Esto no parece un salón Esto no parece un salón No estoy en un croma, eh Ni estamos en estudio Estoy en un salón un salón de verdad, o sea, ese salón de mi casa <ríe> Puerto todas otra vez, ¿no? tenemos a uno que tiene 17.000 puntos pero este estaba en otra partida, este me está siguiendo o algo, no entiendo nada venga, Puerto todas 3, 2 bueno, no es que tranvías 3, 2, 1 Estoy todos con frente al mar. ¡Madre mía, no, madre, mía madre mía! Pero, pero, pero ¿qué trayectorias es estoy tomando? ¿Qué es esto? ¡Madre mía! No sé, o sea, no sé ni por dónde voy. No sé, no entiendo nada. No entiendo nada, no sé quién ha cogido el rebufo He cogido ahí dos monedas Aunque creo que ha tocado ocho he activado la estrella justo antes de comerme con patatas un plátano Así que... Pues, ah, qué, bien. ¿Qué, bien? qué bien, qué bien la concha verde Qué bien la conchita verde. Qué rica me ha sentado que bien me ha sentado, qué rica estaba. La verdad es que. ¡Hala! ¡Bilbala! A ver hasta dónde llegamos. Me ha comido uno. El Bilbala va por arriba. Uh, uh, qué raro que el Bilbala va a ver. El... ¡Hala! Venga. Me han pasado por encima. Y yo.. Y eso que yo pensaba que me había apartado del coche. He recibido una solicitud de amistad en directo. Pues nada, habrá que descubrir qué es. Vamos a tirar con el turbo por aquí. Sin ponerme el de la estrella. Que eso no me va a hacer daño. Ah, yo quería ir por el puerto y no me ha girado. No, por el puerto, por el voto más tirar más curvo, más curvo, a ella le gusta la sobina y bilbala, no sé por qué estamos no sé en me dan bilbala, pero yo no pregunto, yo ejecuto a la pues, sí, me dan un bilbala y me paso por encima. Quinto, séptimo, bien, estrella. Yo creo que esto está un poco trole. Quinto, sexto, sexto. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Octavo! ¡Hola! ¡Hola! Y me quita dos puntos más. Estoy que no puedo, yo no puedo con esto. Yo no puedo con esto. ¿Dónde está mi comida? ¿Dónde está mi comida? Por Dios, que había para esta agonía, trayéndome la comida. Sentarco Iris de la Nintendo 64, por Dios, este no me puede salir mal. No me puede, os lo digo de verdad. No me puede salir mal, o sea, es imposible. Imposible. Si me sale mal, no sé. Si quedo el último, me rapo la cabeza. No sé, que ya no sé qué hacer. No sé qué hacer. No sé, estoy desesperado Ruta celeste, pues nada, pues no hay sandarcoiris. No hay, no hay, porque no queréis. ¿Por qué no queréis? Nada. Vamos a ver. Ruta celeste. Entonces, este el circuito de las judías mágicas, básicamente. nada tampoco Iñigo modo hater estoy encendiendo el en modo hater ojo cuidado que la cafetera del haterismo se está encendiendo la verdad es que es una hora de chunga para hacer stream porque la gente está cenando mí, en España en Latam que está despertándose eh, saliendo de trabajar Pero, no, ni idea. tampoco lo he puesto en Twitter en Twitter normalmente algún... algún espectador rascamos un poquito frente a bueno, sexto... vamos a tirar un cubo para... aterrizar más rápido... ahora... lo no. que iba directo ahí a las hojas, a hacer el triple salto... ahora... No. justo me pongo en medio y me... pasa el bilba... Ah, no. ¿qué es esto? ¿qué es esto? What is love? Baby don't hurt me... Don't hurt me. No more. Y ahora soy yo, Vito. Ala, ala. Venga, amigo. Dale. Pero cómete a alguien. No te has comido a nadie, tío, la verdad. Aquí no me hace falta. Y a turbos. Porque los turbos me lo da esto solo. Y ahora sí me lo voy he a echar cuidado con los conchudos, la concha de la Mí. y diréis, va, línea recta, yo no, no es cierto, no es cierto, vale, vale. por aquí me va a caer, soy un manco, soy un manco, o sea, de verdad, no se puede ser más manco, No, no, no, no levanto yo la cabeza. No levanto yo la cabeza. Pues no me interesa ninguno de los circuitos. Voy a poner a la aleatoria a ver si me sale más en la Ojalá. Ojalá. Voy a aprovechar para poner un mensaje en Twitter a ver si puedo. Eh... Voy a ponerlo así un poco gracioso. Voy a poner. Voy a salirme de la wifi porque no. va, No, no me da tiempo. No me da tiempo. ¡Qué pasada! Bueno, sí me daría tiempo. Hemos dejado. Lo cojo en el 2, eh, Lo cojo en el 2. Lo cojo en el 2. Ahí está. <risa> Madre mía. Pero de hecho. A ver, a ver si consigo algo, a ver si consigo algo. Vamos a ir por aquí como este, como el chuncho, aunque yo no tenía tres turbos como él. Pero bueno, aguaremos. Aguaremos, vamos a ver. Un turbo, dos turbos, tres turbos. La tierra es un turbo que se me escapó. No, eso era la luna. La luna es un turbo que se me escapó. Un turbo, dos turbos, tres turbos. La tierra es un turbo donde vi bollo qué bonito verdad si hoy no salta el aviso de copyright creo que no va a saltar que bonito ¿no? y casi ni no me he mojado como me pica la garganta ya no lo puedo resistir Cómo me pica la garganta. Ya no lo puedo resistir. Vamos con el objeto. A la Chencho se ha ido a Cuenca, Chencho. Chencho, cuidado. Cuidado por donde Voy cuarto, voy quinto, voy séptimo, voy octavo. No ha sido una buena elección ir por el lateral. O si sí, bueno, el tipo lo digo. Eh si no haría tanto ah no no yo no quería yo no quería yo no quería sexto sexto sexto venga sí se puede sí se puede sí se puede bueno sexto elmo, lugar digno lugar digno no hemos perdido Hemos ganado puntos. Eso es lo importante. Partido a partido, ¿vale? Partido a partido. A pesar de que Mario estaba un poco de pre, pero si ganamos puntos, partido a partido. Autopista toda de la Nintendo 64 por Dios que salga este. Por Dios que salga este. Voy a poner... ¡Qué divertido! ¡Qué ¡Sí! guay! Eh, voy a poner mi mensaje en Twitter. Autopista 2 va a salir Autopista 2 es un circuito muy simple Es un 8, pero bueno pareda normal, tirando la lamentable porque estaba con el móvil. Eso que tiene que hacer todo yo. Yo soy también el community manager. Hablo en tercera persona en Twitter, pero yo soy el community manager. Un turbo. mal A ver, ¿cómo he elegido región y hay un señor de Venezuela? ¿Venezuela? No, no solo Venezuela. es Ecuador, creo. El de Master este. Y he elegido regiones, O sea, quiero decir, para que pilles solo de Europa. Ah, la... Me lo he comido con pataduelis. A ver si cojo Aquí... Opa, pues no, que yo coger. Ah, la de medio, vaya. Esto tiene un autopilot como el de los Tesla, pero peor. ¿Pudiera yo subirme a la plataforma? No. Dice que no, ¿vale? O sea, ha hecho hashtag no. No, no, no. Me ha regenerado al instante porque es que estoy tan mal. De hecho, voy el último. El último con diferencia. O sea, en mi mapa es esto una depresión. Hasta en mil balas se atasca. ¿Me va a salir otro lugar o no? Me salen otros turbos. Y otros tres turbos. Uno. Y dos. Y tres. Tenemos uno. Y ahora vamos a cazar un objeto allí. A ver. Ahí. Y ahora vamos a intentar no. subir a la plataforma. Y vamos a echar una concha azul Nada, eh, nada Nada, octavo, octavo Séptimo Sexto, séptimo Chencho, tío Ya vale Vamos con turbo Vamos con el turbo Y octavo Me quitan un punto me quitan un punto. Terrible. Terrible. Twitch punto Tvitas. Ehndarcoiris de la ventana of course. Por favor, soy el único que tiene gusto En este grupo Soy el único que tiene gusto Es increíble Bueno, hay otra chica que también tiene gusto ¿El resto qué? ¿Lo habéis votado? 26 Yo puedo Llegar al final de este día Quiero dormir a dormir <risa> bueno no es un circuito del todo malo este la ruta del lazo es que qué puntuación tiene Ben Carroof y por qué está aquí, y hay uno que tiene 33.000 o sea qué es Mario Gartocho Es una pregunta sincera que tengo para vos Porque no tengo ni idea Ni idea Este circuito es bonito. Es como una casa muy bonita, Es muy bonito. A ver, a gusta la gasolina. Ala, mil balas, venga. Tírale, tírale, tírale, tírale, tírale, tírale. Quinto, cuarto, sexto, quinto, sexto. Yo le daba todo lo que podía. Epa. Yo creo que hay alguno que hace trampitas. ¿eh? que depresión voy a llorar esto esto y ya vuelvo a estar normal. no pasa nada no solo de pan vive el hombre y no de excusas vivo yo no he cogido el objeto escribo este y otro Voy tercero, no voy a terminar tercero ni, ni coño Cuarto, cuarto, cuarto, cuarto ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Bueno, qué milagro! ¡Bueno, qué milagro! Échate un LOL, ¿quién dice esto? ¡Manuel! Vamos a ver No, primero porque no tengo el LOL instalado Y segundo porque no tengo ganas de echarme un LOL Le diría al hombre misterioso eh, Pero no Autopista todas otra vez. Vamos a hacer autopista todas hace otra vez. Eh, Manuel es nuestro grafista de guardia. Bueno, de guardia. De guardia de noche, de día, de fin de semana. Ah, que lo he puesto en la cuenta de Euska Digital. De la mía. Ah, no. Ah, no, lo he puesto en la mía. Lo he puesto en la mía. No, lo he puesto en la de Euska Digital. Eso, me estoy liando. En la de Twitter. Bueno, eso. Eh, eh, Manuel es el que hace que las cosas aparezcan bonitas, realmente. Cuando le decimos que haga algo, cuando pasamos de él, pues hacemos bastantes aberraciones. Bueno, autopista, autopista toda, toda otra vez. A ver qué podemos hacer con, con esto. No sé por qué me he metido en una partida europea y he metido aquí a un que no pero... Bueno. A ver, ¿quién es la bandera que me distrae, ¿vale? Tampoco que nadie se me eche el cuello encima diciendo, No, es que tú eres un... no, no, no, yo no soy un nada, ¿eh? Bueno, soy algunas cosas, pero ninguna fea. Bueno, depende a quién le preguntes. <risa> bueno, vosotros me entendéis, ya tú sabes. Bueno, vamos. A ver. Me gustan mucho las, las imágenes de los camiones. Son súper chulas. Súper, súper chulas. No sé cómo he cogido ese bufo. No sé de dónde me ha caído eso. No sé por qué iba quinto y ahora voy noveno. La verdad es que no sé absolutamente en, en, en nada. Pero bueno. Aquí vamos por allá. Y eh, vamos. Un y otro para allá ahora voy octavo ahora séptimo ahora voy, a timo, ahora voy a estrella no me he cargado uno me he cargado dos quinto ¿por qué voy quinto no entiendo nada o sea este que no entiendo nada yo creo que el propio el propio juego te premia si ganas o sea se si te dan mejores objetos no no o sea, Estoy hablando mierda, ¿eh? o sea... ¿Habrá alguna partida en la que haya ganado monedas? Monedas de verdad. ¿Por qué estoy haciendo zigzags? No lo entiendo. Así voy, octavo, haciendo zigzags. Muy bien. Vale. ¿Por pues me he quedado sin tubos. Cajas de objetos. Cajas de objetos para ser esto de 150 lo otro bastante eh, lento yo creo que hacen trampa no pueden ir tan rápido <coughs> <coughs> séptimo perdón por la carraspera pero <coughs> Estoy con la garganta Mario dice que no Pero a mí me han sumado tres puntos O sea, chicos La verdad que Espérate que igual eh, Vaya de ellos Y si este estaba muy bien también Hostia el tweet está maravillosamente escrito. Hemos dejado hashtag y digital gaming. Ah, sí, hemos dejado el formato hashtag y al manco de guardia. No lo dejéis solo. Vale. Eh, a veces sé lo que escribo. Otras veces no. En fin. Eh, iba a salir. Iba a salir. Playa Chip Chip se llama así en realidad. Este lo jugué originalmente en la DS Colombia. Esa es la bandera de Colombia. Ecuador creo que es lo mismo que... eh, Playa Chip Chip. Yo creo que lo jugué en la DS. El un poco más. El de. ¿Dónde tu pista toda está? Bien. No sé. Yo creo que los circuitos retro los adaptan muy bien. O sea, los. No ha ninguno que yo haya dicho. Este tiene quejar, no, la verdad que no. Están muy bien hechos. Mira, yo he cogido Coso doble, cosito doble. Una concha roja a quien corresponda. A quien por turno corresponda, como los juzgados de los guardia. Mm. Por Dios, que llevo mi cena ya. Estoy sufriendo porque llega mi cena. La verdad es que. ¿Qué decir? No. No me hacía falta aparecer. Por si sí me hacía falta. No sé, lo tengo que consultar con producción a ver si había cena A ver cuánto pecado he cometido por pedir comida. está aquí ¿para qué? no sé para lo la yo contra la... no me gustan los actores no me gusta nada vamos a darle a ella, a ella le gusta la gasolina pero a mí no me gusta un poquito doble voy al décimo voy a terminar el décimo bueno, igual cuando si me doy un poco de prisa igual cual termino Noveno Soy buenísimo Ay, me acaba de dar un tirón Estoy mayor Soy buenísimo en este juego A ver Eh, ¿Send arcoiris de la Supernash? Sí uh. Una actualización Tengo hambre Tengo mucha hambre sandarcoiris, creo que vamos a cerrar el stream con este con este circuito porque tengo mucha hambre aquí. y ya estoy como muy poco activo y ya vamos ya casi una hora Pero tampoco hay que abusar el truco de este circuito en concreto es fijarse en los en las rocas picudas estas en los bloques y ver cuál se ha caído la última aquí no obviamente aquí es cuestión de suerte no porque yo no quiero porque no quiero que me den pero aquí veis que el lado la de la izquierda pues vamos por la izquierda porque no vamos por la izquierda ahora aún así con la estrella pues, no, Vamos a darle más turbo, más turbo, más turbo, más turbo, a la puta, gasolina, a la de todos los turbos. Pff. Qué triste, qué triste es esto, me voy a retirar de la tristeza, de, la, de, de pura tristeza, voy a retirar. Es que no los tengo ni cerca. ¡Ni cerca! No hacemos nada más que para turbos, pero porque no los tengo ni cerca. Me vamos a tirar Quinto, quinto, quinto, sexto Bueno Hola Ikerga Aquí estoy eh, jugando a Minecraft Vienes en el momento de cerrar Yo Tengo un salseo ¿Es verdad eso que has puesto? ¿Es verdad que sois momios? ¿Es verdad que sois noviecitos? He dicho que iba a ser la última Pero voy a jugar una más Yo pensaba que... Eso comentan. Yo pensaba que no... Que no jugabais en ese equipo, ¿eh? Vaya, vaya. Vaya, vaya. Tendremos que hacer salsa rosa versión escadigital. digital. Aunque bueno. 150 espejo. Me ha tocado. En el... Uf, ¿Qué insisto. Bueno, me conozco el circuito cero. Cero, pero cero, pero tero. Eh, Aquí habéis venido a verme hacer el manco, eh? o sea, básicamente, básicamente, eh, vamos a tener que hacer salsa Rososca digital, porque además se está hablando mucho de un hombre misterioso que no eres tú y aunque igual sí podría serlo, puede ser que se desvele quién es el hombre misterioso próximamente. ¿Puede ser que a la redacción de Euskadi Digital haya llegado un paquete del hombre misterioso y que ese paquete contenga cosas que Gaiska va a abrir? Eh, la respuesta en los próximos streams. No lo puedo desvelar todavía. Yo lo sé, pero no lo puedo desvelar. Este circuito, la verdad, no me lo conozco. Me parece terrible. La saga Zelda no me gusta. La sorpresa que acabo de mencionar tiene que ver con esta saga. Así que está muy bien. Luego de Zelda al revés. Qué cringe, por Dios. Cringe. Maximum, maximum Y no me ha cogido el objeto. Qué buena. ¡Hala! Venga, hasta luego. Surprise, surprise. Surprise, surprise Misterio, intriga, dolor de barriga, señora En fin eh... Eh, Me han quitado la plataforma para darle a la espada Ya alguien ha cogido la espada bueno, darle a los Ya, yo ya, ya, ya, ya, ya, le, le, le doy a todo Un poco como Gaiska Y como que era <ríe> ¿Eh? ¿Quién ha dicho eso? Yo provocando a mis espectadores. O sea, insultando, o sea a los pobres. Bueno, insultadores, ¿no? No sé, ¿promiscuo es oficialmente un insulto o no? No sé. Vosotros me lo decís. Yo lo políticamente correcto ya estoy un poco perdido. Hombre, no le voy a llamar eh, cosas graves a nadie. Pero ya uno, uno duda, duda. Yo, yo dudo. Yo a veces dudo. Ante la duda, amigo.. Si crees que estás diciendo una chorrada, probablemente estés diciendo una chorrada. Ahora, valora si la chorrada que estás diciendo mmm, es eh, grave o no. Ya está, o sea, quiero decir. Si esa chorrada la gritarías en la plaza del pueblo sin mayores consecuencias, pues. Mmm, ya está, es una chorrada, sin más. Pero. No hay que ofender a la gente. Creo que me voy con más puntos de los que he venido. Lo cual no entiendo como Cuando no he dado pie con bola en esta partida En fin Dicho esto Señores, señoritas, señoritas Le vamos a dar a ver Porque me voy a ir aquí eh, Acepto durante los próximos 8 segundos peticiones de Circuitos, si queréis que juegue alguno Pero si no, esto Esto está todo pescado vendido Oiga, eh... Madre mía, madre, madrecita del alma querida. Estáis cuatro aquí. Cuatro, sí, estáis cuatro aquí haciendo fantabulosamente las cosas. Así que si queréis, durante los próximos segundos, desde que aparezca, porque va con su retardito. Eh, pues yo os dejo elegir. Porque soy un streamer magnánimo. Y dejo elegir a mis espectadores. Um, y si no, pues nos vamos para casa. no, no para no, casa. Estadísticas. Vemos un poco mis estadísticas. Eh, 1435 kilómetros recorridos. ¿A qué escala? Eso habría que medirlo. Monedas, 2969. Si cojo... Mira, un championship y... Consigo 30.000 monedas más. Me dan algo. Circuito favorito por Totoad. ¿Quién lo dice eso? Piloto favorito Bowser. Eso es cierto. Una temporada de mucho a Bowser. 14.000 derrapes. 1800 mini turbos. Mmm, saltos con acelerón en 3.000. Veces rescatado por la actitud: 199. Uso del giroscopio: 0. Eso está claro. Y el volante inteligente yo a tope con el volante inteligente El volante inteligente te mantiene ahí en, en lisa eh, Voy a hacer un gran Prix en... 105, en 100 Que 100 se me da más o menos Ahora Wario, no me gusta Wario nada Nada, nada, nada Voy a coger un ala que esté chula de estilo Y que me da más o menos Esta me gustado. Es que el de Mario Kart TV tiene una cámara eh, Copa Campana O Copa Crossing Copa Huevo, Copa de Fuerza en eh, cual no tengo No, la Copa Crossing No la Copa Campana Pues Copa Crossing Prefiero, que hay dos circuitos que me gustan Un poco, un poco Un poquito Un poquito mm, Bueno, bueno, bueno chan mm -hmm. chan chan si sí, aparte a bebé este está bien porque le das como 5 o 6 vueltas a la cosa vamos con ello así si me puedo saltar las presentaciones venga primera carrera con un gran Prix me da porque si consigo las 10 monedas en cada carrera Ah, se le dan 7 vueltas si consigo todas las monedas en cada carrera que son 10 como máximo pues me lo llevo calentito que no conseguiré todas porque me darán por todas partes seguramente pero bueno la verdad es que las monedas yo las llevo bastante bien las monedas el otro día descubrí que los pusieron en la, por primera vez en la super nintendo yo pensaba que eran más recientes. Pero no. no. recuerdo que estuviesen en la Nintendo 64. Pero en no la sé, Nintendo sí había. Novedades. Esto es la fiesta de los doblados. Yo literalmente no sé. O sea, sé si en qué vuelta voy, porque lo acabo de ver. Pero no sé al que tengo delante si va tres vueltas por detrás. O si va una. O si está compitiendo conmigo. Bueno. Y me pasa gente y no me y no me quitan el puesto, así que será que... y una bomba, pues lo no, vamos a tirar ahí, si las no, bombas no me interesan, mucho pues a mí no me interesa hacer el mal a nadie solo me interesa ganar yo esto es la penúltima vuelta y aún así me han quitado monedas, ah la... no si, es más que me están quitando uh. Y voy tercero ahora, pero, pero ¿cómo voy tercero? ¿Pero por qué voy tercero? Si yo, estaba, si yo solo estaba viendo doblados Ala. Y ahora voy primero, a pesar de que me ha dado un conchazo azul Y la última moneda no la he cobrado Bien, pues nada, 15 puntos para sacar. Ala, ¡Hala! ¡Vámonos! Venga, siguiente carrera. Estoy en el modo lane pensando que esto va solo, pero no. Venga, venga. También este mando es bastante malo y va con bastante lag, pero no es excusa. Venga, vamos. A ver. Tierra queso. Este circuito es un desierto. Esto no es una tierra de queso. Esto es un desierto. Si llamas desierto queso Yo te entiendo Pero si llamas tierra queso No, no lo entiendo Ay, ay, madre mía Ahora vamos a cobrar la moneda ¿No vamos a ir con el parapente a tomar por culo? Sí, efectivamente sido por a algún lado venga, vamos por aquí vamos por acá vamos por aquí, ¿por qué? ¿por, por, por, por? ¿Por qué no se puede? ¿por qué no? la pregunta siempre es ¿por qué no. y... Para acá. ah, me he dado cuenta de que si la zona está a punto de llegar está bien que esté jugando offline porque si no quiere abrir el repartidor. <risa> Who opens a repartidor? Nada, 7 ahí. Bueno, bueno estaba no me he caído por aquí, que eso está muy bien, pero me he dejado aplastar por este, porque yo soy un poquito mmm, manquete. ¿Banquete con manteles es un banquete? Pregunto Hashtag pregunto No No me va para coger la moneda Ah, pero me queda otra vuelta mm, Me queda otra vuelta para que me quiten más monedas Efectivamente Efectivamente Aquí hay un turbo que no se sube Ah, para ahí, ahí, está Ahí está, ya tengo 10 monedas, ahora conservarlas, son tarrita, rita, rita, lo que sea, no quita. y vamos a poner un platonito aquí, a la zona de aterrizaje, y más monedas, no, no, no, ¡Me no! vuelven las monedas, eh!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 una, una triste moneda madre mía, que qué, qué dolor que dolor no, no, venga, no, no, no. vámonos, porque esto va a ser lo último, ya, lo último que vamos a hacer venga, vos que mágico, si, sí, si, sí, son sí, muy mágico, lo que tú quieras ¿no? venga, dale, dale, dale, dale, dale, dale, carajo, dale dale, carajo. Y encima le he dado dos. <risas> Ay, por Dios. Y... Bueno, ¿plátanos el no es un no absolutamente para nada, solo para quitarme el objeto Porque yo soy así Y así seguiré Nunca cambiaré Y no voy a coger ni una moneda Te juro que no voy a coger ninguna mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira Por dos nenúfares y no he cogido ninguna moneda Dos gardenias No voy a tener que callar ya Me parece que hacer un stream callado Un poco susete no pues seguro que alguien me gusta. A, a, a, a, a alguien siempre le gustan no, las pues, cosas. Aunque sea solo uno. Aunque sea Kierra. O Manu. O. ¿Qué más pasamos su dudas por allí? O Kag también. O sea, otra vez he tirado un objeto a la nada. Qué bien. Con el bocinazo se pueden inhibir conchas azules, no lo sabía, ahora ya lo sé. Me ha guardado esa bocina un valioso tiempo por algo. Venga, ya tenemos 10 monedas. Monedas challenge en curso. Venga, vámonos. Este circuito, que no me lo sé, que no me gusta ni me interesa, me está saliendo creo que mejor que el anterior. ¿Por qué? ¿Eh? Misterios. Hoy en cuarto... cuarto... cuarto... cuarto milenio. De 45, lo cual no está mal ¿Me van a dar La copa de oro? Sí Venga, venga Que solo no me queda uno eh. Esto ya se termina, el circuito de Anel Venga, venga, venga, dale, dale dale dale, dale. Este circuito Cambia con la hora del día A la que juegas ¿vale? No sé, una hora sonrisa. No soy experto en el crossing, no sé lo que haga este circuito concreto. Yo no quería coger esa moneda. Pero no es. Antes lo he jugado y parecía más soleado. 6 Voy a volver a la bomba Ahí estamos, me otra vez Toma, atrás ah. Este es el verano del animal cruzi sí. No lo sé La verdad que no lo sé A ver, obviamente en el próximo sí sé algo, pero... Ya está en circuito, ni idea. Ahí he llegado a 10. Llego a 10 y concha. Me tiran una concha roja hacia literalmente ninguna parte. O sea, muy bien. Estos son turbos. Los plátanos son plátanos, pero los turbos son manzanas. O las manzanas también son turbos. Las bicicletas son para el verano. Hola. No? no entiendo nada. No voy a pertrechar porque aquí siempre llega. Oh no. Qué raro un ataque hacia mi persona en esta parte del circuito. Vamos ahí. ¡Hala! justo, venga, no mejor, venga. primero pero yo lo que quería eran las creo que eran 2000 monedas 3000 monedas no sé cuántas monedas eran. creo que eran 3000 monedas bueno obviamente esto muy bonito todo copa de oro allá primero con una estrella 54 He recogido 2.900 monedas ¡Bien! Estupendo Pues ya está ¡Ay! Estoy cansado Estoy exhausto Vamos a escuchar. Pues hasta aquí Este maravilloso streaming Jugando al Mario Cartocho Desde mi casa Muy bonito mi sofá Como podéis ver Muy bonito La semana que viene Miércoles a las 6, vamos a jugar a otra consola retro. Así que, here, aquí donde estáis. Mira, ¿Ves ahí arriba que pone twitch.tv barra eso? Pues apúntate eso, porque la semana que viene, más. Chao, chao. Un placer. Sigo esperando mi comida. Sería el único que ahora suena ese tipo. No voy a poner un en, en postproducción. Hasta luego. Chao.